Hoy estamos con la doctora Amil, que es nutricionista, eh, doctora en farmacia y creadora de la Dieta corriente. Eh, Amil, siempre hemos hablado de las dietas milagro, pero ¿cómo podemos reconocer que una dieta es milagro? Porque mucha gente nos habla de ella y nos dice, pues a mí me va fenomenal, no tiene efectos rebote. ¿Tú qué nos aconsejas para saber si es realmente milagro o no? Una buena pregunta. Eh, de hecho... Mira, te traigo hoy un decálogo de cómo reconocer una dieta milagro que nos encargó un diario eh, a nivel nacional porque hay muchísima bibliografía en internet, en las revistas, en la televisión. También eh, nos bombardean pues, personajes famosos muchas veces eh, con tentaciones para bajar de peso sin esfuerzo. Entonces, para que no nos pille el toro, vamos a hacer un repaso de... Cómo reconocer una dieta milagro. Estupendo. Punto uno. Promete perder más de 2 kilos por semana. Eso ya hemos comentado en otro podcast que no es correcto porque realmente si perdemos más de 2 kilos no estamos perdiendo grasa corporal que es lo que nos interesa para que sea una pérdida de peso saludable y definitiva. Estaríamos perdiendo agua y masa muscular que es lo que luego nos va a dar efecto rebote. Punto dos. Normalmente tiene un nombre comercial muy atractivo, o sea, muy sugerente, muy glamuroso. Se asocia pues, a veces a dieta South Beach, por ejemplo, como eh, California, o la dieta de los famosos, o la de los potitos. Entonces, desconfía de lo que es demasiado glam. Suelen tener también a lo mejor un embajador famoso, eh, pues siempre que veamos el típico eh, famoso de turno que cada año anuncia eh, una dieta nueva o un suplemento nuevo, pues desconfía porque al final se está lucrando eh, de su imagen para embaucar pues, a personas que con toda su buena voluntad piensan que es una alternativa saludable para adelgazar. Otro tipo de dietas eh, que yo le llamo monodieta, eh, la dieta del alcachofa, la dieta del sirope de arce, la dieta eh, sí, de, la piña. de la piña, por ejemplo, de los espárragos, o sea, ya eh, qué cabeza cabe que eso va a ser sano. Ya decimos que todo lo que sea por debajo de 1200 calorías es una aberración para tu metabolismo que te lo deja hipotecado como si fueses una persona con hipotiroidismo o con menopausia precoz. Las dietas eso, que son demasiado hipocalóricas, ahora me estoy acordando de una que era eh, que te ponían por vía parenteral 500 calorías diarias y la gente ingresaba en un hospital y estaba pues así medio eh, sedada, eh, relajada y solo ingería vía intravenosa 500 kilocalorías al día. Aquí también podríamos incluir todas las variedades del ayuno, que si quieres lo hablamos para otro podcast porque ahora está como muy de moda el ayuno intermitente o el ayuno con sus distintas variantes eh, según el número de horas al día en las que estás sin, sin comer. Decimos que pues, una persona adulta con una actividad moderada pues, tiene que ingerir por lo menos 1.500, 2.000 calorías eh, para que puedan desarrollar pues, todas sus funciones biológicas y que esté también a nivel físico, eh, mental e incluso emocional. Cuando no comemos bien también estamos de peor humor. ¿Y calorías? Eh, ya es como un término un poco... Antiguo, ¿no? O sea, calorías de calidad nutricional buena o como es una sí, caloría. Las calorías han pasado a la historia, son unidad de energía. Entonces, no importa tanto eh, cuántas calorías ingieres sino de dónde vienen. Lo que hemos hablado en otros eh, programas, en otros podcasts, que hablamos pues de lo que es la grasa, que tiene nueve calorías por gramo, pero no es lo mismo la grasa insaturada, la de origen vegetal, aceite de oliva, frutos secos, aguacate, que es cardiosaludable y es favorable para mejorar el, el peso y reducir el apetito. Como las saturadas o trans, la saturada que es de origen animal y sí que es eh, muy perjudicial a nivel cardiovascular, pero tiene las mismas nueve calorías por gramo. Y las trans que son de origen vegetal y pudieran parecer sanas, pero como se hidrogenan, como la industria alimentaria las somete ese proceso de hidrogenación, eh, se vuelven como plásticos a nivel del sistema cardiovascular y obstruyen nuestras arterias venas favoreciendo pues, infartos, ictus y problemas de, de trombosis. Entonces, eh, otro de los factores para reconocer una dieta milagro, que sean muy hipocalóricas o que no indiquen cantidades también, porque muchas veces es eh, pan para todos y la dieta del cajón que tanto sirve para una persona de la tercera edad que tiene muy poca actividad física como que se la dan a un peón de la construcción y eso no sirve. Hay que adaptar las cantidades, hay que adaptar las eh, comidas a los gustos de la persona, a los horarios de trabajo, a las costumbres familiares para facilitar que se cumpla y que se mantenga el cambio de hábitos en el tiempo. Esa combinación de alimentos también la tenemos que explicar en la dieta milagro. O sea, no sirven estas dietas de solo puedes comer hidratos, solo puedes comer eh, proteínas, porque al final... Tenemos que comer producto fresco de temporada y bien combinado y que sea compatible con nuestra vida social porque si no, eso nos va generando tensión y es insostenible. Y ya para terminar, eh, una dieta que no hace alusión al ejercicio, desde mi punto de vista, pues no está bien diseñada porque son los dos eh, puntos en los que se tiene que asentar el cambio de hábitos para vivir más años y con calidad de vida. Y ya el colmo de los colmos es una dieta que se basa en suplementos. Sí que puedes eh, incorporar un depurativo de alcachofa, mariano diente de león al comienzo de tu dieta porque sabemos que tiene efectos beneficiosos a nivel de hígado, de vesícula, mejora el tránsito, te limpia, eh, entre comillas, aunque hay muchos nutricionistas que no les gusta el término detox o depurativo, pero realmente sí que hay bibliografía que eh, pues nos... Eh, fundamenta que el alcachofa, el cardomariano, el diente de león, por pues, pues sus efectos colagogos y coleréticos, son buenos. ¿no? Pero eh, el tipo de dietas que se basan en alimentos, quema grasas, absorbe grasas, termogénicos, ya nos dice que la propia dieta no funciona por sí misma. Entonces, depositar toda la expectativa en un suplemento también es insostenible en el tiempo, porque no vamos a estar todo el día invirtiendo en productos eh, para mantenernos en el peso. El bueno, es tener una que es... buena hábito. Artificial completamente. Uh -huh. porque comer suplementos. Bueno, de hecho, estas dietas proteínadas que comentábamos en otros programas se basan en suplementos, vitaminas y minerales porque tu cuerpo no está siendo bien nutrido y si no, pues caes en carencias. Pues muchas gracias, Amir, por tus consejos. Y quedamos A pendientes para el próximo programa.